¡Ey, tú emprendedor digital! Si ya estás en este punto es porque en tu correo está nuestro ebook, siete conceptos básicos que todo emprendedor digital debería conocer. Adicional a eso quiero que completes dos pasos más. En nuestro grupo de Facebook tenemos gente como tú interesada en vender más de forma online, utilizar el Internet de la forma correcta que tú y yo sabemos que queremos aprender. Adicional. Te invito a que te unas a mi, a mi canal de Telegram para que podamos compartir más información. Información que emprendedores como tú y como yo queremos socializar. Acuérdate que depende de ti tomar acción y que avancemos poco a poco, un poquito más. Pero vamos, vamos que vamos, ánimo y no nos defraudes.